Me ocurrió una vez, en un cruce, en medio de la multitud, de su ir y venir. Me detuve, parpadeé, no entendía nada, nada de nada. No entendía las razones de las cosas, de los humanos. Todo era insensato, absurdo y me eché a reír. Lo extraño para mí era que nunca antes lo hubiese advertido y que hasta ese momento lo hubiese aceptado todo, semáforos, vehículos, carteles, uniformes, monumentos, aquellas cosas tan separadas del sentido del mundo como si hubiera una necesidad, una consecuencia que las uniese una a otra. Entonces la risa se me murió en la garganta, enrojecí de vergüenza gesticulé para llamar la atención de los transeúntes y «deténganse un momento», grité. «Hay algo que no funciona. Todo está equivocado. Hacemos cosas absurdas. Esto no puede ser el camino justo. ¿Dónde iremos a parar?» La gente se detuvo a mi alrededor. Me observaba curiosa. Yo estaba allí en medio, gesticulaba, me volvía loco por explicarme, por hacerles partícipes del relámpago que me había iluminado de golpe. Y me quedaba callado. Callado porque en el momento en que alcé los brazos y abrí la boca, fue como si me tragara la gran revelación y las palabras me hubiesen salido así, en un arranque. ¿Y qué? preguntó la gente. ¿Qué quiere decir? Todo está en su sitio. Todo marcha como debe marchar. Cada cosa es consecuencia de otra Cada cosa está ordenada con las demás Nosotros no vemos nada de absurdo ni de injustificado Yo me quedé allí, perdido Porque ante mi vista todo había vuelto a su lugar Y todo me parecía natural Semáforos, monumentos, uniformes Rascacielos, rieles, mendigos, cortejos sin embargo, aquello no me daba tranquilidad, sino tormento. Disculpen, respondí. Tal vez me haya equivocado, me pareció. Pero todo está en orden. Disculpen. Y me abrí paso entre miradas ásperas. Sin embargo, todavía hoy, cada vez que no entiendo algo, y eso ocurre a menudo, Instintivamente me asalta la esperanza de que esta vez sea la buena y que yo vuelva a no entender nada, a adueñarme de aquella sabiduría diferente en un instante encontrada y perdida.